orientar el papel de la Generalidad Valenciana, eh, donarle una espenta que fuese de un lideraje que perpetrará, pues no se le ha donado, es una institución que ha estado un poco a banda y en definitiva eh, se le ha de dotar de una nova dinámica. Esta nova dinámica es de, de estimular y extender la SEUA Relación en la sociedad civil, de la cual parte del SUSID la expensa obtindre utilizar las sociedades civiles, las asociaciones que hay en la actualidad de la propia sociedad civil, creando de noves, de ahí obteniendo información. En definitiva, uno de los elementos estratégicos es el es liderazgo de la Generalitat Valenciana tratando de, de estimular la comunicación y la integración en definitiva, eh, social. Este es un elemento novedoso que aporta, que aporta el programa y en definitiva un elemento que cambia la estructura de, de diseño de la política, de la política económica. Desde el punto, de... el conferlo en términos económicos es a través de un plan, un plan integral estratégico Ayer Termini que la pretensión es tratar de coordinar de Fed todo este tipo de actividad. En definitiva, la idea de este programa Ayer Termini es tratar de diseñar qué es lo que volvemos ser seres valencianos de así de once o 15 años. Y eso es lo que te condiciona absolutamente las actividades en la actualidad. Si no tienes este tipo de elementos orientativos, el problema es que comiences a gestionar a la salta a la mata, que es la característica esencial de cómo ha gestionado el PP la economía española, la, la española y la economía valenciana, y el resultado es que, pues, lo que teníamos pues, una situación, en términos valencianos, de un desastre económico. A partir de ahí aparecerían ya una serie de propuestas concretas que ya le paso la palabra a Antonio. Gracias. Molve, Antonio, muchas gracias. Bien, con día, con día, molve, eh, Antonio, eh, un de los problemas que en tingut en esta comunidad, en este modelo, es eh, la, una yo chica de Cur Termini. Nosotros pensé que Cal planificación, Cal pensar hallar eh, Termini y cae también un lideraje de lo público, ¿no? un lideraje desde las administraciones públicas de cara a construir el cambio, capa un nuevo modelo productivo, ficar en valor sectores tradicionales de nuestra economía, recuperar empleo y además también construir un nuevo, una nueva conciencia, el que nos altres a yo que tiene que ser una gran coalición para el desenvolupament. A esta gran coalición para el desarrollo tiene que implicar a sectores productivos, a los agents econòmics, a los empresaris, chicoetes y mitjans empresaris, autónomos y trabajadores. Pero también tiene que implicar a la sociedad valenciana, en de cambiar el modus en el cual embingué trabajan y embingué pensan la economía y la realidad. Veniendo un temps de balaciament, veniendo un temps de traure pit, de, de comprar events, de hacerles sobres más grandes, de apostar por eh, la ostentación y se ha obligado la idea de la rentabilidad social de las inversiones. Pero además, en yo chica también se ha obligado una cuestión fundamental y es la reivindicación de una financiación justa y eh, equitativa, una financiación que tengiera... Que borre en los cambios estructurales que se han producido en la economía y en el país social valenciano. Por tanto, nosotros planteamos como primera cuestión, como a primera X, la idea de recuperar un sistema financiero, un sistema de financiamiento de la Generalitat, que siga en una banda equitativa que corresponga a la realidad de la nuestra aportación al PIB y también a la realidad de la nuestra demografía y la, la nuestra pobreza en el sentido de que uy, la renda de los valencianos y valencianas está perváis de la millana del español y la española millana y también perdón en la recuperación del deute histórico la recuperación del deute histórico que tiene que plantearse en los términos de la renegociación y la reestructuración del deute recordemos que nosotros vivimos un deute un deute oneroso devora 40.000 millones de euros y que es un deute que el 70% del su import está en más de no, no no del Estado. No servíen los argumentos del ministro de Guindos ni de los representantes políticos del PP cuando dicen que eso es una sort porque nos deixen diners a tipos de interés cero, etc. Lo cierto es que hoy estén en frente a vora cientos millones de euros anuales en pagamento de intereses y en no cara que después ni ascan escandinés que tinguen interés cero el deute siempre es deute y cal que devolverlo, cal que tornarlo y por tanto nosotros pensamos que una parte de la recuperación del deute histórico que hem tingut por la mala financiación tiene que ganar a compensar a este déficit, pero una banda, pero una otra banda, caldría reestructurar la resta del déficit y caldría auditar ese déficit y bore quien tiene que eh, alliberarse o te que ferse quites o tiene que ferse una mutualización o una fórmula que permitisca la socialización de ese déficit sin que les males, les dolentes decisiones preses per los gobernans valencians carguen a la esquina de los ciudadanos y ciudadanas valencianas. Pensen que el deute es un coste tan gravoso como la corrupción. La corrupción suposa un coste para los valencianos y valencianas como para la resta de los ciudadanos del Estado español y no pueden soportar, no podrán ir de a esta crisis si en tant al que es la satisfacción del deute como el coste de la corrupción que ya carguen por la mala política del Partido Popular. Pensé que <coughs> cal recuperar el sistema financiero como una eina, como una herramienta de actuación estratégica. Pensé que el Instituto Valenciano de Finanzas ha de ser refundido, eh? Perdón, ha de ser refundado. ha de ser a para convertirse en una entidad financiera al servei, de las pymes, i les y las chicotetes y mechanes empresas. Pensando que el Instituto Valenciano de Finanzas ha perdido perdiendo perfil, ha perdido múscul músculo y personalidad por la mala gestión que s'ha fet hecho i él y además no ha sido capaz de canalizar préstecs de del Banco Central Europeo ni tampoco el otro tipo de financiación majorista que pudiera haber canalizado Capales Chicotetes y Mechanes Empresas y caldonarle a este sentido al Instituto Valenciano de Finances. Mesen ya de ser una entidad para donar avals per para operaciones especulativas, opera una sort de beneficios o de ayudas a grandes empresas, en lo que cal es que el Instituto Valenciano de Finances aposte per canalizar crédito a Chicotetes y Mechanes Empresas, acompañar a que estas empresas en el proceso de externalización, facilitar fins i tot una financiación chusta y cal también trabajar en lo que queda de los nostres caixes de Stalvis, cal hablar y trabajar en el modelo de caixa unteniente en el modelo de caixa central de Oriola, en el modelo de caixa popular, en el modelo de los caixes rurales que quedan, que han sobrevivido al tsunami y a la calarria inmobiliaria y pertanto cal recolzar este modelo y cal revertir también la legislación que gubernamentaliza les caixes de Stalvis. Recordé que en la, la prehistoria de aquella miseria está una J de caixes de Stalvis que es va pactar per unanimidad en Les Corts Valencianes y ahí va votar el Partido Socialista a favor de la J que va a preparar el Partido Popular. Per tant, Cal también plantearse una acción decidida en la generación de un control, para que no torne a haber un balanceamiento de recursos públicos. Cal una acción decidida que eh, genere eh, una armonización fiscal. Nosotros pensamos que no pueden haber paraísos interiores, no pueden haber paraísos fiscales interiores que hacen que un tratamiento desigual de las rendas en diferentes eh, comunidades autónomas genere una eh, migración de fortunas en la, entre los diferentes territorios del Estado. Cal, pertanto, eh, trencar aquel aquest modelo de insolidaridad fiscal o insolidaria competencia fiscal que tenían entre territorios. Cal, eh, recuperar, porque Cal, generar ingresos. Cal, combatir la economía sumergida. Y Cal, también, eh, cambiar el modelo fiscal. Dins de las competencias autonómicas en las que pueden trabajar en los impuestos SEDIC, en de revisar el impuesto de patrimonio, en de recuperar progresivamente el impuesto de, del patrimonio para que tributen les rendes más altos, en de nivelar el tipus medio, tipus MICHA, del impuesto sobre sociedades y grandes empresas, en microempresas, pymes, etc. Que, en eh, parlant de, hablando del impuesto de patrimonio, en de disminuir el mínimo exem, para que paguen más. Que me esté y en de también eh, recuperar respecto del tram de IRPF eh, que tenemos a nivel autonómico... revisar las actuales deducciones, intensificar la progresividad del tipus autonómico... y suprimir bonificaciones que siguen regresivas. También en el impuesto de sucesiones y donaciones en de mejorar la situación de las rendes, michanes y baixes, pero en de eliminar bonificaciones. Que no tinguen en compte las rentes ni el patrimonio previo. Y también en de trabajar contra el fraude fiscal. Y per eso, en primer lugar, cal exigir que el Estado destine una mayor actividad a la agencia tributaria estatal, destine una mayor dotación en recursos económicos y humanos a la ayuda frontal fraude, pero también cal crear una agencia tributaria propia que actúe coordinadamente en la agencia estatal tributaria. Pensem, y lo digo en el SESPERS, que cada euro que se invertís en la ayuda contra el fraude genera un retorno de dos euros y Pensé que en este, en este sistema de desigualdad, en este sistema inchus, en el que hemos clavat la política errónea de los gobiernos, eh, estén pagando, estén contribuyendo al, al sostenimiento de las despeses públicas, básicamente, los asalariados, los autónomos les chicotets i mitjans empresaris i un fum de gent que eh, tenían problemas problemes per a plegar a final de mes, tenían problemes per a estalviar, tenin problemes per a les despeses que suposa el que eh, la educación y eh, i la sanitat en un sistema cada vegada més privatitzat. En canvi, ni ha una una fuchida, de les rendes altes que tributen país del que sería raonable en cualquier país decente, en cualquier país europeo. Entonces, aquestes mesures tienen un eix que es la recuperación del empleo y la reconstrucción la reorientación de un nuevo modelo productivo. Pensen que, no pot si que ja la economía no puede reactivarse si continúen confiando en fórmulas que ya están fracasadas, que han demostrado la Segua incapacidad para sostindre una economía que camine capa a la igualdad de oportunidades, una economía que siga eh, beneficiosa para la mayoría y no una economía de la que gaudisen el més rics, las grandes fortunas, la gente que fa que crecer el mercado del luxe. Y en cambio, no, eh, realiza, no, no eh, gasta en actividades que generen empleo. Por tanto, el empleo es una, es una prioridad para nosotros? Saben que el empleo no se reconstruirá de la anita al día. Saben que los indicadores del empleo actualmente, como apuntaba Antonio, tienen moltabor en políticas coyunturales de caire electoral. Saben que ni a un concert entre administraciones gobernadas por el PP para generar artificialmente contrataciones de un mes, para donar la sensación de que el empleo recupera. Saben que ISA es una nueva, un no para en electoral, una nueva trampa, y que ISA no generará una, un, un empleo de calidad ni un empleo estable. Pero tanto, nosotros volviendo a trabajar desde una altra yo chica, a trabajar desde el cambio de modelo productivo que sí que permitísca crear un empleo estable y de calidad. Pensé en que cal crear una oficina valenciana de acción contra el paro, contra el, i la tur y la precariedad. Pensé también que ni hay que hacer una intervención directa para la formación, de tal manera que el empleo que se cree siga un empleo cualificado. Y pensé en que cal trabajar en eh, Mola Prop, de los michanes y chicoteques empresas, porque son los que sostenen. El gros del empleo en la nuestra comunidad, pero que son par estructural de la nuestra cultura eh, desde el punto de vista social y desde el punto de vista empresarial. Pensen también que cal eh, trabajar de la mà en el y Micha Comerce, pensen que cal derogar la ley de que actualmente regula la libertad de, com de comercio, la libertad de horarios en función de aquellas zonas turísticas tramposas que se han inventado. Pensé que cal recuperar el comercio de, la del, el modelo de comercio de proximidad y la yochica también de un chicote de mitad comercio que no a soles eh, porten empresas familiares sino que también genera empleo. y además volen revitalizar el turismo, volver cambiar el modelo turístico estacional y volver portarlo cap a un modelo desestacionalizado, un turismo de calidad que recupere también el turismo de interior, recupere el turismo cultural y también recupere un turismo que fique en valor tradiciones desde el punto de vista cultural, artístico y, fins i tot, la industria y la actividad hotelera, gastronómica, etc. Pensé en que además, cal recuperar eh, una bella idea y es la bella idea de ficar en valor a yo que ens fa diferents y no a yo que ens fa iguals a altres territoris. Eh, al final. Eh, en cara que los turistas visiten eh, les, la ciudad de las artes y las ciencias, lo que nos va diferente no es la ciudad de las artes y las ciencias, lo que nos va diferente es es Lorta, es Alcoy o es Morella. Y no? pensé en que Cal potenciar este turismo, que es un turismo de cualidad. Y pensé en que Cal hacer un treball en els mateixos Empresaris y en Unión Hotelera y en altres representantes del sector porque nosotros somos una fuerza de diálogo, nosotros volvemos a construir chuns, nosotros planteen un modelo económico que también, además, recupere el micha rural y pensen que en la agricultura, en la ganadería y en, en la pesca y en el desenvolvimiento rural ni no hay una de las vectores de desenvolvimiento. Y además pensen que eso no es solo una, una visión económica. Pero tampoco es una visión nostálgica. Es una visión que barrecha eh, la defensa del territorio, la defensa de la identidad, la defensa de la cultura, la defensa de la economía y, sobre todo, la dignidad de las personas que viven y trabajan al mont rural y que sostienen el pati trasero de aquellos este país. Pensé en definitiva que cal cambiar el modelo. Pensé en definitiva que cal parlar entre todos de cambiar el modelo. Pensé en definitiva que no pueden digo al principio retornar a fórmulas fracasadas, que no cal confiar en que tornará a haber una situación de eh, venturosa, una situación como la que ha profitado el Partido Popular y tantos especuladores de la economía de casino para cumplirse eh, los buchaques y después fuchir. Eh, no voy a no recordar, pero no voy tampoco a echar de cero. Casos como el de Astruc, eh, un modelo de especulación, de crecimiento, basado en la especulación, un bon grapat de mis rechidores, y después, fet caixa, después de un, de un fraude en borsa, eh, de portar a, a la borsa acciones que multiplicar en perder el seu valor en apenas unos meses, después van perdre perder todos los inversores, la camisa, y el señor Bañuelos, modelo, eh, en temas de gloria. De que esta economía especulativa ha pegado a fuchir y ha les las sus empresas a Brasil o a Inglaterra. Ese no es el modelo de empresario que nosaltres volen, ese no es el modelo de economía, nosaltres volen a trabajar en gente que tiene un proyecto que arriesga seus diners, que trabaja y que crea riqueza y empleo. Nosotros volem treballar colse a col en los sindicats, en els empresarios, en los chicos y mechas empresaris, en els autònoms i, sobre todo, treballar per para la gente. Muchas gracias. A la vuestra disposición ya esperáis preguntes, preguntas, porque tendréis prisa desde la prensa. Sí, nosotros siempre hemos defendido la idea de, la, de auditar la deuda. ¿eh? Eh, ¿Qué significa esto? Significa que, hay que tenemos derecho a saber dónde está el origen de la deuda. Nosotros creemos que la deuda contraída no ha ido a inversiones productivas, sino que en buena medida ha ido a gastos superfluos y a, a grandes eventos innecesarios. Y… Aunque esto no tenga consecuencias penales, creemos que tiene consecuencias morales y políticas y, por tanto, creemos que los valencianos y las valencianas tienen derecho a hacer ese análisis, a conocer los resultados de esa auditoría. Y, además, queremos hacerlo a través de la sindicatura de cuentas, dotándola de instrumentos y dotándola de mayores competencias. Y, cuando conozcamos esa situación, hablaremos de cómo se renegocia la deuda. Nosotros tenemos el derecho moral a hablar con el Estado, a enfrentarnos con el Estado, y replantear las condiciones de la deuda cuando sepamos el verdadero origen de la misma. En el tema de la deuda histórica, ¿cómo lo conoces? Bueno, ¿Que se cancele esa deuda histórica por si se deben 40.000 millones, esos 15.000? bien. en todos los sistemas eh, de relaciones eh, económicas e eh, incluso entre administraciones existe el mecanismo de compensación de deudas. De tal manera que nosotros pensamos que una vez fijado el importe de la deuda histórica, que nosotros estimamos que estaría en torno a 12.800 millones, podríamos compensar directamente con los 37.376 que a, a, ahora, o por lo menos cuando hemos entrado a esta reunión, cuando salgamos, a lo mejor ya es algún millón más, le debemos al al Estado. Entonces, a partir de ahí, eso nos reduciría eh, la deuda casi en un tercio. ¿eh? Y, bueno, nos haría más fácil la negociación, eso unido a la auditoría para cargarnos de legitimidad para también renegociar. Hay quien eh, plantea que la deuda histórica tiene…, perdón, la, el déficit tiene una explicación, pero nosotros tenemos la firme sospecha de que tiene varias. Y, a lo mejor, resulta que una parte de ese déficit no nos lo merecíamos. Y, por lo menos, cre creemos que tenemos el derecho y la obligación de, de hacer públicos esos datos. Uh -huh. eh, como actualmente la pluralidad de la de comunicación me sembra bastante, para no calificarla, no es falta, no, bastante revida, ¿eh? pues habría que ver si a a una base electoral. Un, ahora de expreso, le conteste. Perdón. Sí. Bueno, yo primero pedir disculpas porque, claro, al hacer una, un, un speech eh, resumiendo sobre algunas medidas, efectivamente los institutos tecnológicos están en el material que se os va a distribuir a la prensa y, además, en el programa que se va a colgar íntegro en nuestra web y también –y de paso también le conteste al, al caballero– eh, se va a colgar íntegro en nuestra web y también en la en, en los cortes que vamos a ir mandando ¿no? De por sectoriales para eh, darle, dar ma mayor difusión al programa. Efectivamente, el cambio, de modelo el cambio de modelo productivo requiere de innovación y de, de inversión tecnológica, y eso requiere incorporar a los institutos tecnológicos. Lo que pasa es que los institutos tecnológicos necesitan también de un repaso. ¿eh? Eh, digamos que tenemos que eh, favorecer que los institutos tecnológicos sean más transparentes y tengan también una gobernanza más democrática. Eh, algunas experiencias hay de que eh, a veces los institutos tecnológicos reproducen algunos esquemas eh, poco operativos, eh, algunos esquemas eh, muy como de una, una estructura que no eh, está en sintonía con la dinámica industrial y con la dinámica social. Y, por tanto, hay que rescatar a los institutos tecnológicos para dinamizarlos y para favorecer una gobernanza y una más democrática. Luego también lo que hay que pensar en el modelo industrial, primero hemos de apoyarnos en los, ejes, en los elementos que ya son parte de nuestra tradición, y nuestros ejes. Por ejemplo, pues, no sé, estaba pensando ahora en la industria eh, juguetera o la industria de la cerámica o la industria del calzado o en otros sectores que son forman parte de nuestro saber hacer, de nuestro know-how. Eh, pero también estoy pensando por ejemplo, en que hay muy poca investigación aplicada a la agricultura y nosotros queremos productos agrícolas eh, de calidad, queremos generar una marca para los productos eh, no, en valencianos, no solo generar el consumo de proximidad y, por ejemplo, introducir productos de kilómetro cero en comedores de escuelas y hospitales con el tiempo, sino también queremos favorecer los mercados de proximidad, como en otros países de Europa o Estados Unidos ya ocurre, pero queremos dotar de marcas de calidad a una serie de productos que queremos, además, colocar en el mercado internacional. Eso también significa que tiene que haber una vertiente de trabajo en infraestructuras para mejorar también las obras públicas necesarias para hacer que nuestros productos lleguen a todos los mercados. Pero, en cualquier caso, lo importante también con la recuperación del tejido industrial es que hay que pensar en eh, nuevos sectores que de mucho valor añadido, por ejemplo, el sector audiovisual. Nosotros, la desgracia del cierre de Radio -Televisión Valenciana eh, bajo esos modos absolutamente autoritarios e intolerables, no solo ha provocado el, el, el desastre laboral la situación de 1.600 familias afectadas, sino que también los 5.000 trabajadores que teníamos en el sector audiovisual valenciano, que estaban levantando cabeza, pequeñas productoras, actores, actrices, pero también gente que estaba trabajando en audiovisuales, en, en, en videojuegos o en animación, han perdido el 95 de sus trabajadores. Y, por tanto, en un sector…, perdón, en una economía que tiene mucho que ver con el entretenimiento, con el…, con la comunicación, con etcétera, no nos podemos permitir ese lujo de quedarnos atrás y, por tanto, hay que tomar medidas decididas para recuperar también estos sectores. Parte de los mejores estudios de animación del mundo están en Valencia y nadie lo sabe. Entonces, eh, me parece que deberíamos de empezar a generar la cultura, de la confianza y, la, y el orgullo también, dejar de sentir vergüenza a veces cuando fuera nos reprochan que tenemos políticos que derrochan el dinero, que cuentan billetes, que hacen aeropuertos sin aviones, y recuperar el orgullo, sacar pecho de que aquí hay gente que trabaja mucho y trabaja bien. Eh, el mismo sector de, de obras públicas está exportando talento, exportando tecnología. Eh, yo creo que, que hay que sacar pecho de eso y hay que trabajar con esta gente para, lo que decía, una gran coalición para el desarrollo. Eh, si sí, iba a hacer una broma, pero no, no procede hablando de un programa económico. En este momento, eh, la, lo, la, lo peor, lo que más duele es el escaso valor de la tierra. Es decir, la tierra ha perdido valor y la verdad es que se puede, se puede comprar eh, tierra, en el, en, en, no solo ya tierra eh, en el interior, sino tierra en, en zonas altamente productivas, como la huerta, muy baratas. Eso, Qué indica Indica que hemos perdido la oportunidad de, hace, de hacer del sector primario un sector potente, un sector que, además, eh, era cantado hace más de mil años ya en, toda, en todo el islam como eh, una, un sector que producía y que abastecía y cuyos productos eran considerados de alta calidad en toda la Europa y en, y en el islam medieval. Es decir, en fin… Es, esto ya es erudición innecesaria. Pero quiero decir que eh, el patrimonio rural, por desgracia, ha perdido valor. Los agricultores, la gente que vive en las comarcas de interior, practica la ganadería o la agricultura está haciendo verdaderos sacrificios. No hay patrimonios de primera y de segunda. Cuando hablamos de bajar el mínimo exento de 700.000 a 400.000 euros, estamos hablando de ponderar además las circunstancias. En este momento, tener una casa en una comarca de Los Serranos y, y, y varias hectáreas de tierra de cultivo no da para sobrevivir a una familia. No tengo miedo de que se sientan perjudicados por el impuesto de patrimonio. Más cosas. A lo que hay que preguntar, es que la misma noche comienza la campaña electoral y a mí me gustaría que quiera un hablando de reflexión de cómo la ve, cómo la apunta y si cree que la crisis interna que se ha estado en el sentido de la pandemia le puede pasar a hacer la final. Bueno, yo niego la mayor. Nosotros no tenemos crisis, nosotros lo que tenemos son paredes de cristal. Entonces, cualquier compañero o compañera del partido, esté en la ejecutiva o esté en las bases, es capaz de acudir a un medio de comunicación o es capaz de hacer unas declaraciones en los mismos en los mismos espacios públicos de, que tiene nuestra organización y eso que algunos ven como una crisis para nosotros es simplemente un ejercicio de vitalidad democrática. Es, no nos gusta el… Esta concepción de los partidos monolíticos, los partidos autoritarios, los partidos silenciosos, ¿no? Estos de los que si alguien se mueve ya no sale en la foto. Aquí la gente se mueve y sigue saliendo en la foto. Entonces, nosotros pensamos que no nos va a afectar en la campaña electoral. Creemos que es un, si, si se me permite la expresión, es un aguijón estimulante el que haya personas que tengan criterio propio en esta organización y, además, yo creo que eso es saludable. A partir de ahí, afrontamos la, la campaña electoral con muchísima ilusión, con muchísima energía, trabajando con los escasos medios que tenemos, trabajando con los microcréditos que están aportando los ciudadanos, trabajando con centenares y miles de voluntarios que, que no solo han trabajado eh, duro desde hace ya meses, sino que ahora van a echar el resto en los días que quedan de campaña electoral. Vamos a llegar a todos los pueblos de la comunidad valenciana, vamos a hacer muchos actos, vamos a ser siempre muy transparentes, vamos a facilitar toda la información y, cuando el día 25 eh, estemos en el Gobierno, vamos a seguir siendo iguales.